Hoy, en Proyecto Inframundo, el poder de la mente, que es un tulpa, es bueno, es malo, eh... Sueños lúcidos o eres capaz de viajar a través de tus sueños, ¿qué es lo que puede pasar? Y el doppelganger, ¿qué es ese fenómeno que está eh, desde la historia de Alemania? Además, tenemos dos llamadas muy fuertes al 911. Eh, quédate porque esto es Proyecto Inframundo y aquí comenzamos. Proyecto Inframundo Pues, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta edición más de Proyecto Inframundo. Eh, debe de ser una muy buena hora para que andes aquí con miedo. Eh, aquí nosotros estamos grabando de tarde noche. Como siempre, te doy la bienvenida y te agradezco tu preferencia. Entonces, no sin antes decirte, ¿qué vamos a hablar de ahora? Vamos a empezar con un tema. Eh, este tema es irónico porque se ha tomado... Como una especie de diferencia, de mito urbano, de tal vez el precedente de lo que podría ser el amigo imaginario. Solo que este, si no se controla, puede ser muy peligroso. Esta es la historia de los tulpas. Un tulpa es básicamente una entidad espiritual creada por el pensamiento. Un tulpa se crea a través de una visualización clara, intensa y sostenida. ¿Qué significa esto? Un tulpa es un amigo imaginario que tú creas, pero a diferencia del amigo imaginario, el tulpa puede ser usado o puede llegar a verse por otras personas. Eh, un amigo imaginario es una proyección que dura poco, eh, está hecho para durar unos cuantos años y después deja de existir, lo que significa que eh, poco a poco se deteriora eh, sin embargo, hay ocasiones que ciertas visiones pueden tener suficiente energía como para ser visibles a otras personas además de su creador. Eh, el tulpa puede cobrar una relativa independencia como para ser visible a otras personas además de su creador. Además, el tulpa... Eh, puede llegar a degenerarse o corromperse si no recibe atención. Es la viva imagen. Eh, es la viva imagen de un amigo tóxico, ¿no? Que dejas de verlo. Y de pronto. empieza a romper tus juguetes. Empieza a golpearte. Cosas así, ¿no? Entonces. Eh, poco a poco el Tulpa puede llegar a convertirse en una entidad maligna. Eh, sin darte cuenta, el tulpa empieza a cobrar independencia. ¿En qué modo? El tulpa se alimenta de tu energía vital, se alimenta de tu fuerza, de, digamos, la capacidad que tienes de imaginar cosas. Entonces, el tulpa cuando empieza a ponerse a lograr ser eh, independiente, toma fuerza de ti sin que tú te des cuenta. Eh, por fortuna, todo tulpa requiere que crean en él para subsistir, es lo que te decía De modo en que desaparecerá si dejan de creer en él Es decir, que todo está basado en el poder mental de cada uno Y la capacidad para disciplinar al tulpa depende de tu capacidad energética Ahora ¿Quieres crear tu propio tulpa eh, después de haber visto todo esto y quieres crearlo? Bueno Supongo que estás loco, entonces... ¿Cómo puedes crear un tulpa? Ahí te va. Eh, verás, esto funciona en gran parte... Eh, ya que tú le das sentido. Si tú desde ahorita no crees en lo que es un tulpa... No tiene mucho sentido en realidad que se... Que intentes crearlo. Porque si tu subconsciente ya está listo o está predispuesto desde ahora a no creer... No va a aparecer nada. Por otro lado, si eres tal vez una persona que puede llegar a mentalizarse con mucha facilidad. Que disfruta de estas clases de programas. Justamente por eso, porque te gusta esa sensación de que te están observando, de que están aquí. Pues esto es para ti. Entonces, aquí hay un ejercicio, nada más para que lo escuchen. De cómo puedes crear un tulpa. Ahí te va. Eh, un tulpa debes imaginártelo enfrente tuyo. Digamos que estás aquí y tú te imaginas. Digo, yo no lo voy a hacer porque yo <ríe> a mí sí me da miedo. Pero bueno, ahí te voy, Yo sí te voy a decir cómo hacerlo. Eh, oh, se pareció el tulpa. <ríe> Perdón. Eh, un tulpa debes imaginártelo enfrente tuyo, mirándote mientras que con la mano derecha sobre la izquierda mantienes parte de tu energía, es decir, haces este intercambio de energía. Eh, frente tuyo mirándote mientras con la mano izquierda sobre la derecha, perdón, debes de poner tus manos ya con energía a unos centímetros sobre la cabeza del tulpa e ir desplegando con tus manos la energía por todo el cuerpo del tulpa, de arriba hacia abajo, llenándolo de toda tu energía, eso será un pequeño ritual que puedes repetir cuando quieras ...y vas a ayudar a la perf a la perfe al perfeccionamiento de la visualización de o de la tulpa. O sea, desde ahí estás creándolo. Lo que alcanzo a entender es que con tus manos te lo imaginas frente tuyo... ...y imaginas cómo le das tu energía, ¿no? <risa> Igual... <risa> Pero los pasos importantes para crear el tulpa son estos... Debes de meditar el tiempo que sea necesario hasta lograr tranquilidad. Despeja de tu mente cualquier otra cosa, eso es muy importante, incluso hasta para la creación. Con los ojos cerrados imagina una luz amarilla que se desplaza y va subiendo de tus pies hasta tu cabeza. Y luego va bajando hasta tus brazos, seguido de tus manos hasta la punta de los dedos y unilos. O sea que los unas pues... Y únelos y los mantienes un poco arriba de la cabeza del tulpa y luego lo ves rodeado de arriba hacia abajo aún cerradas las manos hasta poco a poco más arriba de la cabeza de tu tulpa. Y luego ves rodeándolo de arriba hacia abajo solo una vez como si lo estuvieras bañando de tu energía vital. Mentaliza la forma y apariencia de tu tulpa. Esto tomará unos días en perfeccionarse. Ahora, dale personalidad y carácter tanto como aspectos positivos, negativos, eh, hasta el punto en el que todo debe hacerse por medio de la mentalización también puedes darle tus gustos preferencias y lo más importante dótalo de recuerdos implantados como si fueran de su vida pasada tras unos días después de la creación mental y cuando creas que esté listo para plasmarse junta un lápiz un borrador y una hoja estos serán puntos principales de la creación espiritual y metafísica. Mientras lo plasmas, sigue pensando en tu tulpa. Los pasos siguientes son los que atarán a tu tulpa astralmente y mentalmente contigo. Con los materiales energizados, plasma sobre el papel la imagen del tulpa. Puedes borrar si es que te has equivocado y cuando hayas terminado, anota en otra de las hojas... Eh, una lista con los siguientes eh, las siguientes características que dotarán a tu tulpa el género un peso una edad lugar de procedencia gustos y preferencias algo de preferencia similar a lo tuyo eh, carácter características físicas dependiendo del modo en el que ya sea dibujado eh, habilidades y virtudes, habilidades especiales, si quieres que tenga algún poder también lo puede tener, ¿por qué no? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, hay que ser equilibrados en dados casos como las habilidades extrasensoriales o poderes que se les da, por así decirlo, porque esto también puede tener mucho que ver en que no se te pueda corromper un tulpa. Eh, dótalo de libertades y derechos en el momento en el que lo nombres, sé creativo, estos dependen de cada uno del nivel de libertades que les des. Tras dos o tres meses de darle energía, ¿cómo le damos energía? Como te dije, eh, haces esto de las manos y te imaginas dándole energía. Eh, tras dos o tres meses de darle energía continuamente y tratarlo como un humano, sellas el pacto anotando tu nombre en las hojas de creación y anotando los deberes y derechos de tu tulpa en otras de las hojas. Lé, léselas como si fueran un contrato y para cerrar con el trato y liberarlo condicionalmente Encomiéndale una misión para contigo Y ahí es donde empieza, <ríe> ahí es donde empieza la locura eh, Porque en realidad ahorita está como en misión de prueba Supongamos que te haces un tulpa y una de las misiones es protegerte ...pero no eres específico, no le estás diciendo al tulpa cómo debe de protegerte. Entonces el tulpa puede entender o puede asimilar que su misión es protegerte de lo que sea y a cualquier costo. Entonces un tulpa malévolo, digamos que hiciste tu tulpa, ya se te salió de control. Eh, ¿Cómo darnos cuenta <ríe> en realidad de que es malévolo? Digo, antes de que empiece a matar gente. Según el budismo, un tulpa es una entidad espiritual creada por tu propio pensamiento, es lo que te decía. Eh, entonces, el tulpa es una... Bueno, aparte de eso, la tulpa es una comida alimenticia. <risa> Pero bueno, eh, pensemos, el tulpa maligno, ¿qué es lo que puede llegar a hacerte? El tulpa maligno, en realidad, lo que puede llegar a hacer es literalmente empezar... a. A, a, ...a destruir poco a poco tu mundo, puede llegar a, a hacerte creer que tú eres incluso el, el imaginario y él es real. O sea, mientras más convencido estés de que existe, eh, más fuerte será. Entonces, puede empezar a ser independiente, puede empezar a, a vivir, entre comillas... ...porque la única persona que lo dota de fuerza eres tú, pero a veces no te das cuenta, entonces... Si tú sigues creyendo que está ahí, eh, Voy a seguir ahí. Entonces, pues para cerrar este tema, imagínate cuántas veces hemos hablado con un tulpa sin saberlo. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona eh, que digas, es que esta persona no puede ser tan perfecta? Eh, ahora todo puede ser un tulpa. Imagínense esas personas que se han casado con tulpas... Eh, personas solitarias, personas... vaya que <risa> está de pensarse, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente tema, eh, ¿por qué? Siguiendo con esto de la mente... Eh, ¿Has escuchado el término viaje astral? ¿Qué es un viaje astral? Un viaje astral en realidad eh, se refiere a cuando una persona es capaz de dejar su cuerpo físico y pues como dice su nombre, mandar su entidad astral a cualquier lugar. Puedes viajar a distintas dimensiones, puedes viajar a distintos puntos del tiempo y tal vez a distintas ubicaciones pues locales, no, por así decirlo. Pero, pero... ¿Cómo se hace? ¿Por qué no todos lo estamos haciendo ahorita? Ahí te va la explicación. Puede existir primero una respuesta científica a lo que es un viaje astral. Eh, muchos aseguran, entre ellos tu servidor alguna vez puede haber asegurar que en algún momento eh, pudo vivir un enigma, un viaje astral, en el cual literal puedes ver tu cuerpo y viajar a otras partes, ¿no? Pero ¿cuál es la explicación científica para esas personas que pues, está bien que no, entiende, que no crean? Eh, lo que no está bien es querer contradecir a tu a tu amigo, ¿no? ¿Amiga? Eh, ¿Qué es un, un viaje astral en términos científicos? Eh, Se le conoce a la extraña sensación que experimentan algunas personas por la cual en un estado de semitránsito, hacia el adormecimiento... Digamos que el sueño tiene diferentes fases, ¿no? Eh, un individuo siente que parte de él hacia, ha salido hacia el exterior de su cuerpo y se encuentra flotando sobre el mismo. Esta experiencia corpórea es ampliamente mencionada en algunas religiones en las que el misticismo y desdoblamiento de la mente y cuerpo es una de las bases en las que se fundamenta. Y es que desde los grupos afines a la pseudociencia, o sea, eh, religiosos, magos, brujos, wicas, santeros, lo que tú quieras, eh, se aprovechó que durante un tiempo existió un vacío científico respecto a dar respuestas firmes, lo que se podría conocer como pseudociencia. Eh, cualquier... Había división entre quienes defendían desde el aspecto científico que probablemente se trata de algún mecanismo neurológico que se activa eh, tras haberse sufrido algún tipo de trauma al consumo de alguna sustancia o a la inducción a través de una sesión de hipnosis que en todo caso si es hipnosis estamos regresando de nuevo a la teoría inicial porque si la mente es capaz de crear todo esto estamos creando dimensiones dentro de nuestras cabezas digo no nos viajemos tanto <risa> ahora supuestamente o la la el término correcto no es una pseudociencia es el oído ah, pues ante la falta de una respuesta concreta, los gurús pseudocientíficos de la mitad del siglo XX supieron utilizarlo para vender una más de sus inexplicables experiencias. Dando las posibles respuestas a este fenómeno, la mayoría de personas siguen creyendo que se trata de un fenómeno místico o paranormal. Actualmente podemos encontrar actos tan normales y ampliamente explicados como la mioclonía del sueño, que consiste en la desagradable sensación de caída y despertar sobresaltado. Sean catalogados como los científicos eh, y personas que comentan que o sea, te estás durmiendo y te caes al suelo. Eh... Una de las últimas investigaciones publicadas sobre las experiencias extracorpóreas es la realizada por el equipo dirigido de neurocientíficos Christophe López en la Universidad de Aix-Marsella que ha señalado que la respuesta a los misteriosos viajes astrales podría encontrarse dentro del oído. En el interior de este órgano se localiza el sistema vestibular, el cual es el encargado del equilibrio de nuestro cuerpo y que en ocasiones es el que ante una inflamación o patología podamos sentir mareos, vértigos, sensaciones o aturdimiento. Se pudo determinar que quienes aseguran haber experimentado algo similar a lo que ellos califican como viaje astral se encontraban mayoritariamente dentro del grupo de personas con problemas en el sistema vestibular, o sea, personas que ocupan menos del 14% de la población total. Curiosamente, en lo que sí coincidían los miembros del primer grupo y quienes no padecían del oído es que aseguraban haber tenido alguna experiencia extracorpórea era en que en alguna ocasión habían sido diagnosticados con ansiedad, depresión o despersonalización, en incluso migraña. Vaya, qué modo de tirarnos, ¿no? <risa> eh, tiene sentido más que nada porque en ocasiones la mente es capaz de llevarte a estos límites, entonces tal vez los viajes astrales... Es, es esto justamente eh, una sensación muy fuerte de abandonar tu cuerpo, ahora, un sueño vívido puede ser también considerado como tal, un sueño vívido es un sueño tan real que incluso hasta puedes creer que ocurrió, pero en realidad pues no ocurrió <risa> pero bueno eh, ¿qué piensas? ¿en realidad es, es esto real? ¿en, en verdad existe algo así como el viaje astral. Eh, si tienes alguna experiencia, mándala. Quiero escucharte. ¿Cómo puedes mandarla? A ver, si me estás escuchando por Spotify, puedes mandarla a mi página de Instagram que es ins-fab. O a Facebook que es lo... Yo soy fab, podcast también. Mándame la liga de, la, de tu historia o escríbela o, o manda un audio. Y la, mandamos, la ponemos aquí en vivo, ¿por qué no? Vamos a continuar entonces, como les decía. Eh, ¿Por qué? ¿Sabes lo que es un doppelganger? que es un, un gemelo malévolo? ¿De verdad existen? ¿Te has encontrado con alguien tan parecido a ti? Sí, yo sí. Me he encontrado con gente muy parecida a mí. Pero en realidad tampoco es como que sean muy iguales, ¿no? Lo realmente preocupante es cuando son idénticos a ti, eh, pero son malos. <risa> Esta es la teoría de los doppelgangers. Eh, de por sí dicen que existen siete personas iguales a ti en todo el mundo. Siete personas que podrían ser la misma persona o podrían ser similares. Eh, entre ellos, un doppelganger podría ser tu doble malvado, en teoría. Pero ¿de dónde viene esto? Bueno, la idea de encontrar a alguien sorprendentemente parecido a nosotros, hasta el punto en el que no se pueda diferenciar, eh, siempre ha andado por la literatura, ha sido eh, una historia muy... ha sido parte de muchas películas, eh, las clásicas películas. En México, por ejemplo, Pepe el Toro, eh, Pedro Infante, hizo como 10 películas de... Dos personas iguales, una era rica y el otro era un ranchero enamorado, también lo vimos con cantiflas, eh, lo vimos con muchísimas muchísimas celebridades de la época, entonces no es nuevo, eh, no es nueva esta, este, esta fijación por encontrar a alguien similar a ti. De hecho, es como te decía, muchas de estas historias vienen desde El Príncipe y el Mendigo o la historia de Dos Ciudades. El llamado doppelganger, eh, de una manera más psicológica, o como el doble de Dostoyevsky o el Dr. Jekyll y el señor Hyde en la literatura, para los que no lo conozcan, el Dr. Jekyll y el señor Hyde son completamente diferentes, viviendo en el mismo cuerpo. Uno es todo amor y el otro es malévolo. Es como un, en la actualidad un Hulk y un Bruce Banner. Eh, incluso hasta como la bestia y Hedwig en en fragmentado. Es como se maneja actualmente. Mm. Se ha tratado una multitud de ocasiones y siempre desde un punto de vista tétrico. Eh, la palabra doppelganger eh, ya tiene que hacernos sospechar ya que doppel, literalmente doble y ganger andante por su traducción es el que eh, literalmente doble andante tuyo bueno, dobles andantes o que andan a su lado es un término acuñado por el escritor Jean Paul en 1796 para referirse directamente a el que camina al lado el doble malvado, el que camina al lado, claro que sí, tiene más sentido. El que camina al lado, perdón. El doble malvado que toda persona viva tendría, el significado es sin duda funesto, pues en todas las leyendas nórdicas y germanas, aquel que tiene la mala suerte de encontrarse con su doppelganger, morirá. ¡Wow! Por lo tanto, hay algo paranormal en encontrar tu gemelo malvado y el miedo de que tu peor enemigo y aquel que puede destruirte seas en realidad tú mismo se ha repetido en multitud de culturas y civilizaciones a lo largo de la humanidad. ¡Wow! <risas> Eh, uno de los ejemplos más curiosos eh, es una mujer francesa de 32 años llamada Emilie Saguet, que a mediados de 1800 era maestra en una exclusiva escuela para niñas en Le... Letonia perdón. Eh, según recogió el escritor Robert Dale Owen, que a su vez había escuchado la historia, un día en 1845, mientras Emil escribía en su pizarra, su doble apareció a su lado y copió con precisión cada movimiento de la mujer, mientras las alumnas observaban el movimiento. Guy de Mazopont también aseguró que se había inspirado en una extraña experiencia con su doppelganger para escribir Louie, en la que su doble le habría dictado la historia. De hecho, se ha sugerido que estas extrañas visiones que tuvo en vida el escritor podrían estar causadas por la sífilis que sufría. Ahora, para las personas que no tienen miedo, y tal vez era un miedo en el cual eh, la idea de que alguien te quite tu vida es complicado o te daba miedo, eh, tal vez simplemente estamos ante eh, la idea de que no somos tan únicos como creíamos o que sí existen moldes por así decirlo, claro un molde que se repite dos veces cada 800 mil veces entonces puede existir eh, Actualmente ya no es tan complicado encontrar a tu doppelganger, por así decirlo. ¿Cómo puedes hacerlo? Si no tienes miedo eh, o si quieres un riñón porque andas, tienes algún problema médico, lo que puedes hacer es esto. En la actualidad la idea de encontrar al doble y descubrir eh, que no somos únicos eh, ha rondado en todos. Entonces, gracias al internet es más fácil. En 2015, jóvenes irlandeses desarrollaron un sitio web para encontrar a otro ser humano idéntico a ti. El, el sitio se llama Twin Stranger. La cosa es sencilla, solo tienes que registrarte, subir una foto tuya y cruzar los dedos para ver si encuentras a tu gemelo, ya sea malvado o no, dentro del banco de datos que se ha generado en la web. ¿Cómo ves? ¿Te aventarías? ¿Lo harías de verdad? A mí sí, yo sí. Yo, imagínense que mi doble en vez de hacer podcast hiciera, eh, fuera rico. No, pues le cambio el lugar. A ver de qué habla él la próxima semana. Pero bueno, eh, esto, esto que vamos a escuchar ahorita, te pido, pues sí, te voy a pedir un poquitito de. De tacto, eh, son dos llamadas muy fuertes eh, Están al español para no afectar el formato de podcast eh, Si estás en Spotify, si estás en YouTube Dime qué tal te va gustando esto Ya nos vemos aquí no <ríe> Lo que estás a punto de escuchar es una de las cosas más fuertes que he escuchado Y me tienta el corazón, ahorita van a, van a ver por qué esto ocurrió en Jalisco, México. Eh, una persona tiene una urgencia médica. Está el nombre, pero no sé. Esto de decir nombres creo que no me fascina tanto. Eh, su madre aparentemente sufría un problema cardíaco y decide actuar, de, bueno, llamar a emergencias si y llama al 911. Eh, lo fuerte es el, la frialdad o el temple bueno, escúchalo tú, y ahorita me dices. ¿Pero cuál es su emergencia? Rápido, una ambulancia, por favor, calle 60, 527. Es un... es? mi mamá, está muy mal. ¿Qué es lo que tiene? Como un infarto, no sé, pero córranle. ¿500 qué? 27, entre Federación y van a la Torre. ¿Cuántos años tiene la señora? Con 75. ¿Es diabética o hipertensa? No, no, no es diabética ni hipertensa. ¿Qué está presentando en este momento? Pues está mal, está mal, no sé. Está mal, hija, por favor, mándala rápido. No me, no me estés gritando y dime lo que te estoy preguntando. Si ¿Cuál, te ¿cuál, puedo es pasar no, ¿Cuál es tu número de operadora? dime cuál es tu número de operadora. No lo damos. ¿Cómo que no lo das? A ver, no te voy a reportar, necesito la ambulancia rápido. ¿Qué crees que te.? Sigue gritando y no te lo voy a tomar. ¡Ay, hija de mira! No importa, se está grabando todo lo que me estás haciendo. Qué bueno, qué bueno, okay. porque sabes qué. Okay. Te va a ir como en feria en el radio, te voy a reportar. No te preocupes, reportame en gustes, pero pásame a otra persona que esté más tranquila que tú me pueda dar la información. Yo te la voy a dar, dime qué necesitas, rápido, por favor. No me estás gritando, no te la voy a dar. ¡Rápido, por favor! Grita hasta que te canses entonces, ya que te controles me da los datos. Mira. No, no. <risa> De toda tu puta madre. No leas, se está grabando. Pinche perra maldita Dios. No leas, se está grabando, te estoy diciendo, se está grabando todo. está sonando el 3105-4372! Perra maldita. Okay, bueno, para los que no alcanzan a entender rapidísimo el contexto... Eh... <coughs> Ay, qué fuerte. <ríe> eh, aparentemente, eh, es una llamada a emergencias. Es más larga, obviamente, pero lo más fuerte es esto. Eh, responde una operadora, y la operadora, eh, en vez de pedir este, pues, bueno, pide los datos y el paciente o la persona responde, eh, pues, en shock, ¿no? En un estado de shock, en un estado mal, en el que, pues, obviamente no podías hablar con, con lógica con una persona como él, entonces, pues, era obvio, ¿no?, que iba... A ocurrir, termina ocurriendo lo, lo obvio La señora pierde la vida Y sigue la llamada al frente Lo que llama la atención es que Muy probablemente El modo en el que se tomó no fue el mejor No fue el más eh, El más táctico Porque se perdió muchísimo tiempo Entre que él no supo dar la información Y ella al final Del del audio Dice que ya se había mandado la El el memo, la llamada de emergencia, pues no sabemos si en realidad llegó. Dicen, comentarios, eh, porque esto salió de YouTube, eh, es un fragmento de un video de llamadas. Eh, dicen que la señora en realidad sí falleció y la operadora fue retirada. Ahora, experiencia personal, sí. Si sí, yo en algún momento eh, también llamé a, un, a una persona de emergencias también por por este... Creo que fue un infarto. También le quiso dar un infarto a mi abuelo. Pero no llegaban. Y sí, literalmente sí se, sí se tardaron unos 30, 40 minutos. Este... Por suerte, mi abuelo tenía una pastilla sublingual que se ponía... De, ahora sí que debajo de la lengua. Y gracias a eso, pues quiero creer que fue eso lo que le ayudó pero sí estuvimos como 40 minutos esperando, llegó una no llegó una ambulancia, llegó una patrulla, la patrulla llegó a ayudarnos, entre comillas, porque bueno, me ayudaron a despejar el lugar para que llegaran los de emergencias, ¿no? y Pero me dijeron algo muy interesante y es que no se les permite subir personas eh, a las unidades, porque si desgraciadamente llega a fallecer la persona en la unidad, eh, a ellos los pueden acusar de asesinato, eh, cosa que obviamente yo jamás habría hecho, porque me intentaron ayudar, y si hubiera pasado que se hubiera eh, pues fallecido mi abuelo en ese entonces, pues yo creo que lo último que haces es, no, pues te voy a mandar. Ahora, tal vez la actitud de los... De la persona. Digo yo sé que está en shock. Pero es muy. Un poco cuestionable también. Pero bueno. Esta segunda llamada. Esta segunda llamada. Ocurrió. Él. Eh, esa. Ese. Ese día. Durante el año 2001. En ese día. Que no te puedo. Decir cuál es Pero que sabes. Que ocurrió. Es una. Llamada de una mujer. En la torre. Norte. Eh. Se alcanza a escuchar eh, justamente cómo se cae, cómo se derrumba el edificio y se corta la llamada. Entonces entra la llamada... Oh, What? Okay. Is, is it, is it, are they going to be able to get somebody up here? Oh, of course, ma'am. We're coming up to you. Well, there's no one here yet and the floor is completely engulfed. We're on the floor and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. Okay. All I see is smoke. Oh, please, I'm going to die, aren't I? No, no, no, no, no, no. I'm going to die. Ma'am, ma'am, ma'am, say your prayers. And we're not. I'm we're going to think positive because you got to help each other get off the floor. I'm going no, uh, go to die. It's so hot. I'm burning up. y la llamada queda justo ahí ese sonido que se escucha al fondo es la torre cayendo eh, entonces digo no voy a hablar de la diferencia porque la operadora de Estados Unidos está tranquilizando a esta mujer, mientras la operadora de este país, de México, literal, le dice, bueno, pues hasta que no te calmes, no te voy a pedir los datos, y todavía se enoja, bueno, nos vamos a meter en broncas, no, <ríe> Como siempre es un honor haberlos tenido Haberte tenido aquí Y gracias por llegar hasta este punto Esto fue Proyecto Inframundo Recuerda, puedes escuchar todos los podcasts que salen de este canal Que es eh, Amigos y Parejas Que se transmite los lunes eh, Proyecto Inframundo Que se va a subir ahora de modo regular En YouTube y en Spotify Imagen y video en YouTube Y sonido en Spotify Y los viernes los podcasts de Fab Las notas más virales de la semana Entonces recuerda, este fue Proyecto Inframundo hay un monstruo aquí <ríe> y recuerda no confíes en nadie.